Eh, siendo las 6 de la mañana en el día de hoy, eh, en el sector de Vista del Valle, eh, fui despojado de un motor CG blanco y mi cartera. En ese momento iba a llevar a la esposa mía, que trabaja en el Palacio de Justicia, y dos individuos en un motor gris pequeño eh, me encañonaron. No tuve más otra opción que entregarle el motor y me llevaron a la cartera. ¿Qué le manifestaron ellos cuando... No, eh, parece que es un atraco. ¿Qué tiene que decir a las autoridades ante esta situación? Eh, no, yo espero que las autoridades... Yo recibí muy, muy buena atención de cuartelito de, de Vítel Valle, porque seguido me, mont, me montan en la guagua y, y, y salimos a, a, a hacer un sondeo, como se dice. Pero yo le suelto a las a la autoridades que traten de, por lo menos, el patrullaje desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que sea un poquito más... Más activo el patrullaje, porque creo que es la hora que ellos están utilizando para cometer este tipo de delitos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Felipe Pujol.